Nuevamente choferes de la ruta San Francisco de Macorís Santo Domingo Denunciaron supuestas irregularidades en el sindicato Y exigen el pago de dinero adeudado Coño de guagua, le prometieron a algunos choferes De los que están a pie Que no están trabajando, de darle ya 50 mil pesos Y 25 mil pesos los ayudantes Nosotros cuidamos, está bien, que estaba bien Para no forzarlo, por el derecho a la casa Porque nosotros trabajamos muchísimo para pagar esta casa Está bien, ellos pusieron su vehículo. Pero nosotros queremos que ellos nos den eso para que estén tranquilos. Y ese show no, no, no le cuadra a ellos. Todos los días ese escándalo, todos los días y todos los días. ¿Qué le a la no, supuestamente dice que lo van a dar hoy, pero vamos a ver lo que sucede. Supuestamente. supuestamente no, no lo han dado, supuestamente. ¿Vamos a no, vamos a seguir la lucha. Eso sí, no lo vamos a seguir a lucha en la lucha vamos a seguir.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 Y a ellos no le cuadra todo, todo lo de problemas. problema. Declaraciones que encontraron respuesta de propietarios de Guaguas y el secretario general del sindicato, Ramón Acosta, que aseguran estos no tienen cómo demostrar el dinero adeudado y que la vía para reclamar son las autoridades. Estamos en una situación en la cual los choferes están haciendo vandalismo, exigiendo un derecho que ellos dicen que tienen de un 30% de la terminal. Lo cual ellos no tienen ningún documento con la voz, que ellos son dueños de eso, ni propietarios de la terminal. Haciendo, yéndose la, al programa de Ale, diciendo que van a hacer huelga como si ellos fueran ITRAN. Aquí el único medio de parar el transporte a San Santo Domingo es Itran. Ellos no son ITRAN para parar el transporte en San Francisco de Macorís. Así se fueron el programa ayer a decir que ellos iban a parar el transporte, que iban a hacer huelga, que ellos iban a hacer esto. Si ellos tienen el derecho, ellos lo que tienen que exigirlo vía a la justicia, vía legal